Tradiciones, personajes, recuerdos, artistas, historias entrañables que testimonian la vida de pequeños pueblos y ciudades entrerrianas. Historias del Pago Chico, una producción de la Universidad Nacional de Entre Ríos.